Uno hace las preguntas, ¿por qué pasan tantas? En este caso ya no son coincidencias lo que pasa con Venezuela. Uno se queda aterrado que hablan por ahí de Alessab, que lo quieren ver como mártir, como el, el gran salvador. Y uno comienza a conectar a Alessab con los siete países más que lo están investigando, con empresas que están ligadas a la dictadura chavista. Y da la casualidad de que de las siete, todas son... Empresas ficticias O sea lo que normalmente llamamos lavado de activos Entonces uno dice Ya esto deja de ser casualidad Y ahora está pasando lo mismo Con las fuerzas armadas nacionales bolivarianas Donde se están haciendo Una serie de investigaciones Y resulta que todas conllevan a lo mismo No con esto quiero decir Que todos los militares sean malos ni que todos sean buenos Lo que se está pensando es que ¿Por qué en las Fuerzas Armadas se está hablando temas tangibles como el narcotráfico? Dime con quién andas y te diré quién eres Normalmente si hay ingenieros Entre ingenieros se habla de ingeniería Si son contadores se habla de contabilidad Si son abogados se habla de litigios pero en la FAN, como cosa curiosa, las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas no se habla de milicia, se habla de drogas. Una detención revela la gravedad de lo que se oculta en la Fuerza Armada Venezolana sobre el narcotráfico. El sargento supervisor Rigoberto Rafael Espina Rincón fue detenido. Eso es otra muestra de cómo crece la cantidad de militares involucrados en drogas en el país caribeño. Esto tiene una acción y tiene una consecuencia y ahorita más adelante ustedes se van a dar cuenta por qué viene eso a consecuencia. Como por arte de magia crece la cantidad de militares involucrados con las drogas en Venezuela. El 4 de noviembre fueron detenidas cuatro personas integrantes de una organización delictiva dedicada al tráfico ilícito de drogas obteniendo información de interés criminalístico. Hubo incautación de 12 embarcaciones con barrido químico positivo para clorhidrato de cocaína, lo que la minuta oculta es que el primero de los nombres responde a un sargento supervisor que además era hombre de confianza de su comandante de destacamiento. También se oculta que les encontraron para detenerlos y que los llevó a revelar el escondite de las dos lanchas. Esto es otra, otra cosita que va ahí enredada. Rigoberto Rafael Espina Rincón, sargento supervisor de la Guardia Nacional Bolivariana. Es un comando activo del destacamento 112 de la Guardia Nacional Bolivariana del estado de Zulia. Promoción 58. Miles de militares han desertado. Oiga, casi la mayoría han desertado los que han, les dan da papaya salen de la fan ¿Por qué se les ha negado o retardado la baja resulta suspicaz aquellos que piden quedarse en la institución castrense o los oficiales que se atornillan a cargos que están en la ruta del narcotráfico esto es la punta del iceberg ya se las voy a decir pero antes los invito a que se suscriban a nuestro canal le den like, activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales háganos saber sus comentarios que sea así que sea así, que sea lo que ustedes tengan en su manera de ver las cosas, siempre y cuando seamos decentes. Pero sigamos acá porque no podemos dejar pasar por alto esto que está pasando y estos son ecos que entre todos los que están al otro lado y los que estamos acá, si hacemos eco, muy seguramente va a llegar a la Corte Penal Internacional y ahí es donde vamos a ver realmente las ganancias de lo que se hizo. Las palabras del oficial antes de que lo detuvieran me dijo oiga porque esto es interesante yo pedí un año más porque estoy custodiando unos amigos del comandante de mi comandante y me dan una cosita por ahí una liguita uno anda uniformado con ellos algo había ahí porque yo digo que lo que se hizo se hizo que va a estar uno pidiendo un año más en la fan cuando no vemos ninguna garantía pero como dice el dicho Así es el hambre Porque hay muchos que la están pasando muy mal en las Fuerzas Armadas Están aguantando la física hambre Él ya tenía Él ya estaba dado de baja Pero eh, su comandante, su superior Le pidió que se quedara un año más Para que le hiciera algunas diligencias Y ahí le pasaba su liguita Y él dice, resalta aquí Así es el hambre Rigoberto Espina tiene un primo Que también es militar Me dijo que la familia cree que lo inculparon pero también me aseguró de que el jefe le regaló una camioneta y otras cositas Por lo que se preguntó si eso era solo por escoltarlo Porque la verdad resulta rara, dice su compañero de componente O sea, aquí hay más torcidos que... Ahora, no nos extraña esto cuando sabemos que el propio Nicolás Maduro y el propio Diosdado Cabello Son considerados los jefes Del cartel de los soles Si están requeridos por la Interpol a nivel internacional Es porque no estamos hablando de hermanitas de la caridad Entonces Eso se pueden decir que son los papás Y esto serían pues la descendencia de ellos Los mismos oficiales narraron A estas alturas Uno no sabe lo que es bueno Ni lo que es malo No sé qué pasó ahí No sé si Espina estaba metido en eso pero entre el grupo de compañeros se dice que en el teléfono le encontraron mensajes que lo incriminaban aún más si él era un sargento con 33 años ¿por qué pidió un año más de permanencia buena pregunta según la familia espina estaba hace tiempo con el comandante ya sabe cómo están las cosas aquí y ahora sí andan con operativos queriendo mostrar a la corte penal internacional que se están haciendo incautaciones Dice otro de los guardias nacionales O sea, aparentemente A este lo, coben, lo cogen como conejillo de indias Donde sencillamente le dicen Usted trabaja para mí se va a ganar una platica Y después de que ya está próximo a salir Entonces lo encochinan para que La corte penal internacional diga, Le estamos dando duro a estos bandidos Como la ven ustedes Según los altos mandos La captura se debe a labores de inteligencia perfilamiento e inspección de personas y vehículos que hicieron efectivos adscritos a la unidad regional de inteligencia antidrogas el 5 de noviembre o sea al día siguiente localizan las dos lanchas argumentando que fue porque continuaron con las labores de pesquisa a través de trabajo de campo mediante patrullaje de escurriñamiento no olvidemos que el día que lo cogieron ellos mismos hablaron pero según estos aquí continuaron trabajando bueno hasta dónde es verdad no sé el caso es que aquí le falta un pedazo muy grande a esta historia. Aquí hay cosas que no son reales, hay cosas que cuesta mucho trabajo entenderlas o creerlas. Todo el proceso sobre la causa judicial se originó cuando el 13 de diciembre del 2006 el tribunal le pidió al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas CIP que lo detuviera ya que el 23 de octubre del 2006 La corte de apelaciones del estado Sucre Anuló la sentencia absolutoria Que habían dado el 29 de noviembre del 2005 El soldado Iscar Salazar Lafon Tenía 19 años de edad cuando el 19 de mayo desde 2004, una comisión del destacamento 78 de la Guardia Nacional inspecciona un mueble a solicitud del Tribunal Quinto de Control. En el lugar solo estaba Iscar José. La Guardia Nacional Bolivariana encontró, según dice el reporte judicial, ojo, este era prácticamente un niño pero aquí ya lo metieron como el duro Encontraron, según ellos, cinco chalecos antibalas, cartuchos de fuegos, pa unos pasamontañas y enterradas al final del inmueble cerca de una mata de tamarindo encuentran varias panelas de marihuana y una especie de tanque en un túnel Consiguen 75,890 kilogramos Que al realizar la experticia Resulta ser cocaína Y que dos panelas eran de jabón Vuelvo y digo Como pasó en la operación Gedeón Que encontraron unos terroristas En pantaloneta y en camiseta Y en chanclas Que iban a derrocar a Maduro Oiga es que son artistas Porque para creer eso No se lo creen sino ellos Esa fue la primera vez que cayó por drogas Ahora está detenido nuevamente Por la misma razón Vuelvo y digo si está tan mala la situación, pero tan mala la situación y que se lo dice el, el mismo primo, se lo dice a él. Si está tan mala la situación en el ejército, ¿por qué pide un año más? No, yo no lo pedí. Es que mi comandante me ordenó que siguiera ahí trabajando un año más para él. Cuando ya va a claudicar, él mismo lo echa al agua y ahí estamos viendo las consecuencias. Vuelvo y digo, los abogados hablan de litigio, los contadores hablan de contabilidad, los ingenieros hablan de ingeniería. Y en las FAN se habla de narcotráfico, no se habla de ejército. Qué cosa tan casual. Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.